Hola, mi nombre es Leandro, soy brasileño y soy profesor de español acá en Brasil. En este video te voy a hablar sobre el aprendizaje de idiomas, especialmente sobre el aprendizaje del portugués. Comencemos con esto. Si realmente lo deseas, puedes aprender otro idioma. Yo soy la prueba viviente de que esto sí es cierto, he aprendido el español por mi cuenta, en mi casa, sin asistir a ningún curso, y tú también puedes aprender el, el idioma que quieras sin asistir a un curso, solo tienes que hacer cargo tú mismo de tu aprendizaje. Para mí no ha sido tan difícil aprender el español porque el español y el portugués son lenguas hermanas. Las dos vienen del latín, al igual que el italiano y el francés. Veamos estos puntos que son muy importantes en el aprendizaje de idiomas, y especialmente en el aprendizaje del portugués. El parecido entre los dos idiomas, por un lado, te hace fácil el aprendizaje del portugués, pero por otro te hace complicado el portugués. Cuando estás aprendiendo un idioma, tu cerebro tiene que lograr distinguir los dos idiomas para que no los mezcles. Y esa tarea de distinguir idiomas es muy difícil para tu cerebro cuando estás aprendiendo portugués porque el portugués y el español son lenguas muy semejantes. Segundo punto. Los dos idiomas, a pesar de su gran parecido, son totalmente diferentes en algunos aspectos. Algunas personas piensan que no necesitan estudiar el portugués porque es demasiado parecido al español, pero eso no es cierto, porque el portugués tiene aspectos que son muy diferentes del español, aspectos que necesitas estudiar para comprender, al igual que un brasileño tiene que estudiar el español para comprender ciertos aspectos del idioma. El tercer punto. Tienes que esforzarte para no mezclar los dos idiomas, o sea, no puedes hablar portuñol. Algunas personas mezclan demasiado los dos idiomas y no hablan portugués, sino portuñol. Acá tengo algunos ejemplos que te hacen comprender aunque la escritura sea muy semejante, la pronunciación, en la mayoría de casos, es diferente. Voy a decirte estas palabras en portugués y en español, que son muy semejantes. Mira, en portugués se dice casa, casa, en español se dice casa, casa. Casa, casa. Célula. celular. En español, celular, celular. La tercera palabra en portugués se dice avión, avión. En español se dice avión, avión. La cuarta palabra en portugués se dice coisa, coisa. En español se dice, cosa, cosa. Y la última palabra portuguesa se dice, mesa, mesa. Y en español se dice, mesa, mesa. Antes que nada tienes que aprender la pronunciación, pero la pronunciación correcta de las palabras. Para que veas que la pronunciación en portugués y en español, a vez, aunque sea la escritura a veces igual, la pronunciación es diferente. Te doy este ejemplo para que te fijes en esto. Mira, la palabra casa en portugués se escribe al igual que en español, pero la pronunciación es diferente. Cuando pronuncias la palabra casa... En español dices casa. Los símbolos abajo te muestran los sonidos. Casa. Los sonidos son c-a-s-a. -a. O sea, son cuatro sonidos. C-a-s-a. -a. Y en portugués se pronuncia casa. Casa. Los sonidos son k, a, z, e. Fíjate que los dos primeros sonidos son iguales. K, a. Pero los dos últimos son diferentes. La S portuguesa cuando está entre vocales iguales. Suena como una Z portuguesa. Z, z. Este sonido se parece al sonido que hacen las abejas. Z, z. Se hace al igual que la S, pero con sonoridad. Z, z. Y el último sonido es una A relajada. Uh, uh. Así que hay dos sonidos diferentes en la pronunciación en portugués. La pronunciación en portugués es casa, casa. Y en español casa, casa. Ahora te muestro los sonidos del español, el español estándar que yo hablo. Tiene 28 sonidos. Arriba, los sonidos sonidos. De las consonantes, las que están en azul son las que no existen en portugués. O sea, los sonidos que no existen en portugués. Cuando alguien que habla portugués va a aprender español, tiene que aprender estos tres nuevos sonidos. Uno de los sonidos de la B, uno de los sonidos de la D y la R del español que es fuerte. Entre las vocales no hay sonidos que no existen en portugués. Y ahora los sonidos del portugués. En, el, en portugués hay más sonidos que en español. Entre las consonantes, los que están en azul son los sonidos que no existen en español. J, SH, Z, V. En portugués hay 15 vocales. Las que están en azul no existen en español. En otros videos vamos a estudiar cada sonido y vas a aprender la pronunciación correcta del portugués. Eso es todo por ahora. Dale me gusta al video y muchas gracias.